Cuando se inicia nunca se olvida que fuimos finos. Fuimos objeto de mil cariños y de quien con gusto nos acaricia. La... Con la inocencia de la primicia que la existencia nos fue inusando. Con sus pinceles fue dibujando un gran paisaje de mil colores. Y estos recuerdos son como flores de aquellos tiempos que la no pasaron. We are the ones who En la nave están perdidas también nosotros vamos con ellas. Tuvimos voces también querellas y algo de amores de vez en cuando. Mas todo aquello se fue quedando por el camino de donde venimos. ¡Qué alegresoras las que tuvimos! ¡Aquellos tiempos de tu pasado! Sincera y franca, somos como hojas que vienen corriendo de la rueda de la ilusión. Pero del mundo de la tentación con sus argüstias duerme en pero De la mente nos ha quedado un el recuerdo de la niñez. Y hoy me concreto a decir lo que es de aquellos tiempos. que Thank you.